Bueno, nos encontramos aquí con una señora muy simpática que viene con una sonrisa ya de entrada, que me gusta a mí, ve, la gente que viene ya con esa sonrisa, como viene usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Juani, Juani, Juani, Juani Gómez, soy madrileña, sí, tenemos de un pueblecito se llama Valdilecha y somos hosteleras, tenemos un restaurante de hace 50 años y tenemos un palacete que es precioso. Y no, pues eso hay que destacar esas cositas bonitas para el turismo, Totalmente. porque imagino que tenéis turismo de todas las nacionalidades. Tenemos eh, el hotel lleva abierto, el palacete lleva abierto 20 años y nos han visitado increíblemente de todos los países del mundo. y es Pero claro, todo esto es gracias a Internet, porque nuestro sitio está un poquito escondido, pero sin embargo Internet nos acerca a todo a todos sitios. La tecnología le ha venido muy bien. ¿no? Muy bien, muy bien. Si no hubiera sido por ello, hubiera sido imposible mantener esas infraestructuras tan costosas de mantener. ¿Y qué finalidad le trae a Fitur, aparte de promover... Pues mira, eh, a mí Fitur es que me encanta porque te da muchas ideas eh, eh, eh, de todo tipo, de, de promoción, de decoración eh, y darte cuenta de la grandeza que tenemos en, en el turismo en España y también pues, eh, eh, a nivel mundial, porque ahora mismo venimos nosotros de coger un viaje para Guatemala, que queremos ver la cultura maya y entonces eh, te das cuenta que... que, que que el mundo cada vez está más globalizado y todo está más cerca, o sea, increíble, increíble. Mira, la señora que viene muy elegante, su nombre sí. es? Eh, Yo soy Angelita, soy hermana de Juani. Y bueno, todo lo que le ha contado mi hermana, pues llevamos toda la vida, somos socias y llevamos toda la vida juntados. Y ahora, pues nuestros hijos también están todos metidos en el negocio y han venido también a dar una vueltecita para coger ideas, porque son gente joven, pero que tienen que, que aprender mucho. Y la, y la vida en estos sitios se aprende mucho sobre todo la gastronomía, que es muy importante. En el restaurante, ¿qué platos son los típicos que ponéis que le encanta a la gente? Muy y es bien. como los platos estrellas. Pues mira, el plato estrella tenemos el cochinillo asado y el cordero asado lechal en horno de leña. Y luego aparte tenemos unos calamares que son los que nos han hecho famosos. Calamares rebozados que son tiernecitos, no son de estos que estiran y queda la goma, no, extraordinarios. Llevamos 50 años en la hostelería y gracias a Dios funcionamos fenomenal. Y como dice mi hermana, estamos en un rinconcito, pero yo no sé por dónde viene la gente, pero aquello se nos llena siempre. Por algo será. Te... Gracias, que siga con esa sonrisa, y tan encantadora. ¿eh? Venga, gracias, gracias por acordaros, venga. Bueno, qué buenos amigos, vemos aquí, os sí. habéis reencontrado. ¿eh? Fíjate que yo la, la he parado a ella, le decía, por la sonrisa que tiene. Y digo que me ha encantado y la he parado para hablar con ella. Y ahora, bueno, pues reencontramos con solo que soy también unos profesionales del mundo de la restauración. ¿no? Sí, nosotros ahora mismo estamos representando la empresa Empleabilidad Trabajo Temporal, que nuestra sede está en Málaga, pero bueno, trabajamos en toda España. Como lo verás, y bueno, y estamos aquí en Fitur. La feria más importante que hay en España y casi del mundo de turismo. Y con estas personas tan guapas y tan jóvenes. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo Fitur? ¿Qué os parece? Es pues una maravilla. No, me tenía que haber una un todos contacto, los meses. Que, o sea, que funciona, ¿no? Diríamos. Sí, claro, claro, claro. Eh, funciona, Se hacen buenos contactos. Y... Sí, sí, claro. Yo creo que tenía que ser más a menudo. No de año en año, se hace muy largo de año en año. No, nada, que estoy encantado de estar un año más aquí en Fitur, y, con, y en esta compañía, y con vosotros, y encima en el pabellón de Andalucía, además con lo que nos tiene, que también tenemos unas dependencias de, de Málaga, con lo cual eh, estamos en casa, mejor es imposible. Vamos a seguir disfrutando un año más de... De, de todo esto. De todo. De ahora, ahora enhorabuena por vuestro trabajo en la hostelería, por darse buen servicio, para que eso sea una forma también de potenciar el turismo, porque si le damos un buen servicio, ¿verdad?, el turismo viene, ¿eh? es un buen reclamo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes.